Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en este subprograma de mañana. Después de esta interesante entrevista con Manuel Grullón, tenemos otra interesante intervención. Tenemos en la línea telefónica al ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ex presidente del Colegio de Abogados, dirigente político, abogado y director de campaña, ¿verdad?, a nivel nacional de Luis. Es el cargo de sí. mi querido amigo Franklin García Fermín, mi hermano Franklin García Fermín. Franklin, buenos días. Gracias por tu llamada. Buenos días. Gracias a ustedes. Para mí un honor compartir con ustedes, eh, grandes amigos, y con la audiencia eh, de, de su programa. De, de, de tu, a sus órdenes. De tu pueblo, desde tu pueblo. De mi pueblo que me dio nacer. Así es. Así mismo. Bueno, mira, ayer se celebró, como es sabido, el día del Poder Judicial. Yo vi unas declaraciones tuyas en las que tú dices: la justicia está secuestrada. ¿A qué tú te referías? Bueno, eh, fíjate, eh, es evidente y es muy lamentable que el Poder Judicial, que es un poder de suma importancia para el equilibrio democrático de cualquier país, esté eh, dominado por una fuerza política y que los miembros del de máximo tribunal que encabeza al Poder Judicial, el, la Suprema Corte de Justicia, y las demás altas cortes, es decir, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, no fuera eh, constituido en su inmensa me mayoría por personas independientes del eh, partidismo político. No estoy hablando de apolítico, porque nadie es apolítico. Estoy hablando de partidismo, o sea, de personas que tienen responsabilidades orgánicas con el sistema de partido en la República Dominicana. En ese sentido, eh, de ahí que sostenemos que lamentablemente el poder judicial está dominado en este momento por un por una fuerza que era el partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana. Correcto. Doctor, eh, ayer casualmente sale a la luz pública alguna propuesta del de candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Eh, por favor, si usted nos puede ilustrar de qué consiste sí. en qué consisten esas propuestas. Eh, lo más importante de la propuesta que ha presentado al país el licenciado Luis Abinader candidato a la presidencia de la república por el partido revolucionario moderno y otras fuerzas políticas y sociales es eh, eh, el, él ha planteado un pacto por el mejoramiento y el fortalecimiento institucional del poder judicial un pacto, bueno, eh, muchos de ustedes que han estado de una manera u otra como actores del sistema de administración de justicia eh, recordarán que el magistrado Jorge Subero Isa planteó la necesidad de una segunda ola eh, ustedes también recordarán que la primera ola se inició a partir de la reforma de la Constitución del 14 de agosto del del 1994, aquella reforma que promovió el, el doctor José Francisco Peña Gómez y que en el 1997 se concretó con la Constitución del Consejo Nacional de la Magistratura y la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que a su vez escogieron a los demás jueces del orden judicial pues ya en el 2011 el magistrado Subero había planteado la necesidad de una nueva de un nuevo movimiento hacia eh, la dirección de fortalecer el sistema de justicia en la República Dominicana y si ustedes escucharon bien el, el discurso del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, también habla, en cierto modo, de la necesidad de iniciar un proceso eh, de reforma y de fortalecimiento del Poder Judicial. Y eso es lo que ha planteado, al margen de propuesta concreta que él ha hecho y específica, es eh, que los distintos sectores, empezando por los distintos candidatos a la presidencia de la República, hagan un compromiso con la nación y frente al país de la necesidad de iniciar un proceso de reforma. Por ejemplo, él ha planteado, y, y esto como una propuesta para la discusión, no necesariamente eh, que él la suma eh, definitivamente, el, el hecho de que... Eh, la Suprema Corte de Justicia tiene dos miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces él plantea que el segundo miembro que actúa como secretario del de Consejo Nacional de la Magistratura lo, eh, lo, eh, forme parte el presidente del Tribunal Constitucional y que el... Eh, eh, Procurador General de la República, que es designado, como todos sabemos, por el presidente de la República, eh, no sea parte del Consejo Nacional como lo fue en sus inicios, eran siete. Pero también vi por ahí ya, como una respuesta a la propuesta que ha hecho Luis Abinader, que Jorge Subero Iza plantea que el Consejo, bueno, primero que está de acuerdo con la propuesta de Luis en el sentido de que el procurador no forme parte y que el presidente del Tribunal Constitucional eh, forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura él ha planteado eh, su veroísa que debe formar parte también el, el presidente de la, del Colegio de Abogados de la República Dominicana claro. y un representante de las universidades del país. Así es. En consecuencia, fíjate ya en la propuesta de Luis que ha sido bien ponderada y bien acogida por eh, amplios sectores de la vida nacional, eh, ya eh, está teniendo respuesta de propuesta y contrapropuesta como esta que ha hecho el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Tubero Isa. Sí, eh... Franklin, Yerjan la antigua, le, le habla. ¿Me escucha? Eh, se oye un poco lejos. Eh, vamos a ver, muchachos, ¿me puede escuchar ahora? Se puede acercar más. ¿Me, ¿me puede escuchar? Uh, se escucha, ah, pero uh, bueno. eh, se escucha lejos. Bueno, por, okay, Hazle va, la pregunta y que él le diga. Ah, vamos a ver. Eh, la idea es, a propósito de que usted dijo al principio que, o sea, bueno, la, que nadie es, nadie es apolítico. ¿Entiende usted que este esta intención de Luis Abinader de despolitizar la justicia tendría efectos reales? Mira, eh, el problema es que llevar al Tribunal Supremo y, por ejemplo, a la presidencia del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, llevar a un cuadro político, a un no a un simpatizante un simple miembro, sino a un importante dirigente de, de, del Partido Oficialista, eso no le hace bien al, al país. Eso no beneficia el sistema democrático. Y eso es lo que ha planteado el licenciado Luis Abinader. Evitar, eh, él se perfila Luis Abinader, se perfila como el próximo presidente de la República Dominicana. Sin embargo, él eh, eh, plantea, entendiendo que hay que fortalecer el sistema democrático en la República Dominicana y también que hay que fortalecer la independencia de los poderes del Estado, él ha planteado, ha planteado, eh, él con mucha eh, pulcritud y si se quiere... Con visión ha planteado en la necesidad de que el poder judicial sea depolitizado, o sea, del partidismo político, porque todo el mundo tiene alguna preferencia o alguna simpatía y desde el punto de vista constitucional, todo, todos tenemos derecho a votar y si tenemos el derecho a votar es porque tenemos también derecho a simpatizar por cualquier candidato o candidata a la presidencia doctor. de la República. Doctor. En ese sentido, es que Luis Abinader ha planteado que a, la, a las altas posiciones del Poder Judicial no vayan dirigentes o cuadros políticos de los partidos políticos. Bien, doctor, bien. Eh, Fulvio Ureña, otra pregunta que eh, sería interesante que usted nos ilustre. Eh, con relación a responsabilidades que le tocan al Estado, que les tocan a algunos ministerios como Cancillería, que pasen a ser responsabilidades de la justicia ¿no cree usted que sería demasiado cargar en asunto de administrar poder? No, yo pienso mira, al contrario, hay eh, por ejemplo el Ministerio Público ahí está nuestro querido amigo que fue procurador general eh, de, de, de corte, del ministerio representante del Ministerio Público. Sí. Eh, por ejemplo, la Procuraduría General tiene funciones que es la administración y la dirección de las cárceles. Claro. Entonces ahí hay una concentración que hay que tratar de, de evitarla. O sea, eh, eso eh, debe ir... A una función distinta, la del Ministerio Público no es administrar cárcel, ni comprar comida para los presos, ni nada de eso. Es una función administrativa que debe tenerla. la otra eh, rama eh, del poder, o una, una rama especializada. Algunos plantean, y eso es parte del debate, que es importante, que lo debe tener el ministerio de, de justicia que hay un ministerio de la república dominicana eh, de, de justicia entonces Bien. hay que tratar de descentralizar porque en el país siempre lo que ha predominado es una centralización del poder Así es. entonces hay funciones que deben o están repetidas o eh, tenemos duplicidades de dirección y de ejecución que lo que hacen es abultar el, el gasto y, y, y la creación y generación de empleo que son innecesarios. Bueno, gracias Franklin por tus respuestas, ilustrarnos con relación a ese programa, ese proyecto no presentado por el candidato a la presidencia de la República, Luis Abinader. Gracias a ti hermano, como, como siempre un abrazo no, desde acá. Como siempre a ustedes, también mis gracias y, y expresarle... Sí. Siempre a mi disposición, cuando ustedes entiendan que humildemente podemos intervenir en este programa. Bien, llévamele un beso, gracias, a, la un que, un beso a la querida Rosalía. Ah, así sí, se lo daré. ¿Cómo no, con okay. mucho gusto. Le diré que estuve con ustedes a no? través de las ondas. Sí, cómo no. Gracias, okay, Franklin. Bien. Gracias, doctor. Bueno, bueno. Era, era mis amigos Franklin García Fermín, eh, ex eh, presidente del Colegio de Abogados de la República, también ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de esa academia, dirigente político y quien probablemente sea el Procurador General de la República. <risa> <risa> Muy ¿Sí? buena. Yo sí, me imagino bueno, que en, está un eventual, de primicia, en, un eventual, en un eventual gobierno de Luis Abinader, creo que es la figura más idónea para ocupar esa posición, es Franklin García. Pero entonces hablar de ese cambio que busca y que plantea el PRM. Sí, pero él podría dirigir ese cambio dentro como procurador. Es, y luego, es, porque eh, eso, no lo, eso no lo va o a... Sea, ok, ahí sí. ¿Tú, tú entiendes? El claro. organigrama del Estado para, para poder Debe hacer ese cambio hay que modificar la Constitución. Sí. Eso sí, no, sí. Se, eso no claro, se puede claro, hacer claro. Y que, sí, administrativamente. Entonces, sí, claro. eh, Franklin García podría, siendo procurador eventualmente, podría di dirigir bien. Bien. ese cambio, esa propuesta de cambio que se está haciendo, porque es que la constitución dice cómo es el ministerio sí. público cómo es el procurador, qué hace debe de poner a alguien en principio exactamente, tiene que poner a alguien sí, en principio eh, aunque ya Luis Abinader habló de que él, de que él quiere ¿verdad? Eh, citar a todos los sectores de la sociedad con miras de hacer esa modificación claro. eh, necesaria para hacer estos cambios de mañana